mi amigo le voy a mostrar cómo se hace un tapaboca con media reciclada. Pero antes de empezar le quiero decir que juntos venceremos al virus. Primero necesitamos una media, una tijera. Luego hay que cortar los dos extremos de la media. Luego cuando terminemos... Cuando terminemos los extremos de la media, hay que cortar un chiquitito en el extremo de la media, derecho, izquierdo. Y eso nos va a servir para sujetar la, el tapabocas de nuestras orejas. Luego hay que doblar la media. Y ahora le voy a quitar el tapabocas que yo tengo y le voy a mostrar cómo quedó el que hicimos.